Miren, hay una, hay, una, hay una información. Dice que quedó aprobado por el Senado en segunda lectura el proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana, con la mayoría de los votos a favor de la pieza legislativa. El mismo fue aprobado con 24 votos a favor, 29 legisladores que se dieron cita este martes en la, ses en la sesión. Ahora será remitido a la Cámara de Diputados, donde se espera que sea estudiado y verificado nuevamente. El pasado 9 de noviembre, el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto del nuevo Código Penal en una sesión ordinaria. En ese momento, la Comisión Bicameral que estudió el proyecto decidió por cantidad de votos a favor eliminar un párrafo del artículo 123 para penalizar a los padres que utilicen la violencia para corregir a sus hijos. Luego de esta aprobación se inició la lectura de los artículos que comprenden la pieza legislativa. Durante esta sesión los senadores Antonio Taveras, Farid Raful, José Horacio y Santiago Vilorio presentaron un informe disidente. Vamos a ver, Yerian. Bueno, miren, hay un tema ahí, con, tanto con lo que tiene que ver con el, los tribunales militares, eh, la jurisdicción militar, que está en discusión, algunos están de acuerdo, otros no, y evidentemente esto está provocando... Parece que el Senado lo aprobó. Sí, eh, entonces eh, hay un debate intenso con relación a esto. Es importante observar las legislaciones de otros estados con relación a esto y ver qué se buscaría teniendo tribunales eh, una jurisdicción militar así como la tienen de manera especial los funcionarios públicos que tienen una jurisdicción especial en la Suprema Corte de Justicia y se está planteando la jurisdicción especial para también los militares que son funcionarios públicos que no, no es una jurisdicción especial, es básicamente un privilegio de jurisdicción en realidad, que sí. lo conoce, pero que es un desprivilegio y tú puedes renunciar a él que tú puedes renunciar. Sí, sí, co correcto. Que es un privilegio. Entonces, Mira, eh, eh, ese, eh. esa es la parte que hay que analizar por la característica de la función que realizan y por los posibles hechos en que estos se vean involucrados. Uh -huh. Si es en ejercicio, si es fuera del ejercicio, son muchos aspectos que hay que tomar en cuenta, pero sobre todo porque ante la población normal, un militar en, eh, eh, que porta un arma de reglamento, un militar que tiene autoridad frente al civil, Exacto. cuando se trata de una acción X, ya sea limitando el paso del ciudadano por una vía porque hay una, una restricción y es la autoridad que es competente para hacerlo. Todo eso tiene que estar eh, bien entendido al momento de tratar un hecho en la que ha participado un individuo con estas características. Correcto. Yo creo que en ese, en ese aspecto tú das en la diana, eh, partiendo de que una cosa es lo que tú haces de manera personal. Y particular, por ejemplo, con un arma que no necesariamente sea la reglamento, en un ambiente donde tú no, no estás usando el uniforme, en un horario donde tú no estás en labores. Eh, diferente es eh, cuando tú utilizas tu rango, tu arma y el poder que tú tienes ...para cometer por ejemplo un delito, entiendo que sí, que pudiera eso eh, diferenciarse... ...y entonces una vez determinado en qué circunstancias se dio el hecho... ...ver en, en, a qué jurisdicción pertenece realmente eh, justicia. Obviamente que en la parte constitucional y en la que ha establecido Amado... Y en la que yo me he inscrito también en no darle un matiz de diferenciación... ...porque sería un poder judicial paralelo, el que se estaría creando para militares juzgado por militares, y en su ámbito, figúrate tú que frente al ciudadano común y este individuo con esas características de funciones y autoridad, que tengan un conflicto personal, no del ejercicio, como tú lo, lo decías, que un juez militar evalúe la actuación de su miembro frente al ciudadano común. Esa parte ahí es la que entra en la discusión en la en la que no queremos verlo. Yo creo que no, yo creo que Entonces, eso lo puede perfectamente llevar a cabo la Suprema, con, correcto, así como se hace con los funcionarios públicos, correcto. que lo conoce en una jurisdicción especial, siempre y cuando sea en el, eh, eh, haciendo uso o abuso verdad de, de su cargo, eh, o de una, por ejemplo, de un arma de reglamento que, tiene que, ver, eh, eh, que lo vincula directamente con el cargo. Eh, pero es un tema que se va a discutir va a la Cámara de Diputados ya fue aprobado en segunda lectura en el, en el Senado, va a la Cámara de Diputados y veremos qué sucede en la Cámara de Diputados que es realmente donde se dan los debates más intensos, porque evidentemente que en, en el Senado al haber una mayoría del PRM no hay mucha discusión eh, ni muchos debates es que son menos también sí son menos también. bueno, de hecho eh, hay una parte que uno debe de procurar eh, entender y es la fisonomía de los de los órganos colegiados como el Congreso y que su función de legislar que es la de formar leyes eh, aprobar reglamentos aprobar eh, convenios y demás es que el diputado el senador tenga la mínima comprensión de lo que es el momento que vive la República Dominicana para establecer normas que como la que hablaba Amado, eh, daba una descripción de cuándo viene el Código Penal Dominicano ¿eh? y que establece eh, mecanismos de control o un catálogo nuevo o en parte mejorado del catálogo que existía respecto a la identificación de nuevos delitos en la República Dominicana que en aquella época y transcurrido parte de esta contemporánea no ha, no ha tenido efectividad, aunque hayan leyes sectoriales que la tocan, pero hay delitos penales que no estaban o no están en el viejo. ¿Por qué? Porque conforme a la evolución, han llegado nuevas form formas del delito y han encubierto los mismos delitos, los delincuentes han perfeccionado sus herramientas de cometerlo Esto requiere de que ya... Es tiempo de que haya un código que pueda abordar o enfrentar estos casos en un país que cada día se presentan nuevos y mayores los casos de, de, de delito, corrupción y crímenes, sobre todo, electrónicos. Lo que aquí debemos nosotros de tener claro es que la ley tiene que tocar a todo el mundo, no importa quién tú seas. Porque eso de códigos militares y policiales no, no, aparte no. solamente eso, fue en la guerra que se daba. No, no, eso no eh, tú tienes, ellos tienen la opción de la cuestión disciplinaria, del tema interno. disciplinario interno. Pero no tienen, no debe pensarse en crear un sistema judicial paralelo solo para militares primero porque es una discriminación. Segundo, porque es un privilegio hasta cierto punto irritante. Entonces, eh, Dios, pero recuérdate que hablamos del primer poder, eh, del segundo poder del Estado, un ejemplo. Y que tú digas que se crea un poder judicial militar. Aparte, porque tienen que crear juzgados de instrucción. La constitución no tiene. Tienen que crear. Cortes de apelación, tienen que crear tribunales Ministerio Público y no, y no solamente eso, sino tribunales unipersonales, producto de cómo está el proceso actualmente. Sí. Tribunales unipersonales y tribunales colegiados para poder juzgar. O sea, no nada, no, es un sistema, un sistema el penal general de brigada, juez presidente del tribunal colegiado. Es ¿Se va a poner en contra el, el fiscal de ese <risa> rango que está ahí sentado en el medio, presidente de esa corte? No, no, no. Déjese de cuenta. Nosotros no tenemos... Eh... Miren, yo mandé una foto ahí a la tablet, por favor, si me la ponen. Que es un cumpleaños que hay que felicitar antes de que termine el programa. Estamos casi terminando. Sí. ¿Eh? Vamos a ver si me la ponen. Ok. Eh, muy bien. Yo pienso que estamos de acuerdo en ese sentido de la... No, no es, bueno, esa es una foto, esa es una foto que yo quiero que Frantejada me dé. Miren, ese Chanel Rosa Chupane, Chanel Rosa Chupane, creo, o Chanel, que yo entiendo, no estoy seguro si era el director del de Servicio Nacional sí, de Salud. Sí, sí. Sí. sí, Ese es él. Sí. Entonces yo lo que me pregunto es, visitando al presidente de la República, de eso. Y encima de que está visitando al presidente de la República, de que porque él acaba de, de, de obtener 55K de seguidores. Es Explícame eso, eso. Explícame los, eso. los 55K. 55K de seguidores. 55 mil personas. Y eso, y eso, eso tiene que un una connotación que te el reciba, eh? distinga a este ciudadano. Que te reciba en el Palacio Nacional. ¿Y qué es lo yo que, me imagino, yo me imagino... Déjame buscarlo, que en Chanel Rosa Chupani eh, eh, fue un funcionario del área de salud del gobierno. No es él. No, es él? No, no es él. Ah, bueno. Ah, es un montaje. Ah, bueno. Ah, ya ya bueno. entendimos. O sea, miren, hay que tener cuidado. Sí. Porque la verdad que tú dices. El chamo bien. hacia atrás, todo es otro meme. Tú, debimos hacerlo en comentario como un meme. Eh, Pero es tenemos meme. que el chamo aquí tiene 30k. Ajá, sí. 30k, 30 mil. Bien. Seguidores. Sí. Señores, y la otra el foto. El chacalito no era fácil. La otra foto, por favor. Que ah, acabo de no, enviar. pues Miren, ah, espere, miren, espere. miren antes miren. de excusa, antes de felicitar a Buscarlo, miren. ¿Qué pasa? Que el, el, el pues canal ponga la de foto YouTube, de nuevo, la sí, otra. El canal de YouTube de a Santiago Matías uh -huh. llegó a 3 billones de visitas. A y 3 billones. Y me imagino millones. que. La, 3 billones. Billones. Billones de visitas. Uh -huh. y, me imagino, y más de 3 millones de suscriptores. Y me imagino que, evidentemente, ah, pues, la, la visita. de Ah, ya. Fue Santiago Matías. Y entonces le hicieron un montaje, señores, sí. pero sí. eso es increíble. Sí. Por eso es que no se puede estar hablando. No, hablando, no, no, baba. No, no. Cualquier productor de televisión o de radio dice, No, lo es mismo, decir, sí, hacen el símil de como si estuviera mm. en, la, en la categoría ya, de ya. Chanel. Claro, chararo, claro, claro. Eh, bueno. el, el, el, el comerciante Pero, de las redes y lo que pasa es que Santiago Matías se ha erigido como el medio más poderoso a nivel de redes sociales y el presidente lo sabe y me imagino que quiera tenerlo siempre bueno, de eh, de vi una una visita que él mismo fue invitado a, la, a almorzar con en la familia del expresidente Hipólito Mejía y Carolina hizo hasta un breve video ahí y le llamó no mi hijo, aunque soy más feo el hijo soy el hijo de Carolina bueno. Entonces sí, mi hijo, es que estaba muy bien. Bien, acompañado. señores, vamos a ver la otra foto, eh, por favor. Esa es la foto de Abraham Abucarma sí. Cabrera. No, no. El, Abraham Abucarma está de cumpleaños hoy. Así es que para el americano, así que. Así es que le dicen Le diría a un amigo le decir, Quisiera ser como tú cuando sea grande sí. Muchas felicidades a ti Abraham Abucarma Quien junto con su hermano Luis Abucarma Con Cayito Junto con eh, el periodista Ricardo Rojas Espejo Conformaron un equipo que fueron los fundadores de la Universidad Nordestana Lo que hoy la Universidad Católica Nordestana De hecho Ricardo Rojas Espejo fue el creador del Logo de la universidad, porque mucha gente no sabe eso, ¿Ya? Así es que felicidades al americano, un abrazo desde acá, es muy efusivo y como dice cierto bachatero por ahí, ¡Hoy se ve. <ríe> bueno, señores, bueno, qué bueno, tenemos grandes seguidores y grandes televidentes, ¿verdad? Sí. Amigos que siempre están ahí al escucha.